Bueno, bueno, bueno, bueno. Pues me he juntado hoy con el Redmi Note 7 by Xiaomi, Pocophone F1 by Xiaomi, Mi Mix 2S, Xiaomi Mi Mix 2S y Xiaomi Mi 9. Entonces, quería hacer una comparativa de cámaras, pero sacando a relucir la peor cara de estas cámaras. ¿Cómo sacas a relucir la peor cara de las cámaras de los smartphones? Pues muy fácil, baja luz y o oh, con luces artificiales. Y vais a ver a continuación una escena la misma escena grabada con los cuatro, y vais a poder apreciar las diferencias, y que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Por qué he puesto estos terminales? Muy fácil. 450 euros, precio oficial. 200 euros, precio oficial. Y entre medio, estos dos titanes que van a dar por saco este año lo que no está escrito. Y que cada uno, insisto, valore. Durante el día, las fotografías salen magníficas en los cuatro. Tiene sus matices cada uno, pero, insisto, son muy buenas. Y donde yo creo que la, la diferencia se dilata más ¿no? y, y se acrecienta más es aquí. Es situaciones de muy baja luz, luz pobre, luz eh, artificial. Vais a ver un zoom donde purr, le cuesta un huevo a las 4. Ahí, ahí, ahí, ahí está la pelea. Y nada, a continuación os dejo con, eh, con, los, con los clips. Importante una cosa. Dentro de Xiaomi, dentro de los ajustes de Xiaomi... Hay, eh, entre comillas, dos parámetros ¿no? Uno que es eh, 1080p y los frames Los cuatro clips que vais a ver a continuación Están grabados a 1080, 30 frames por segundo Porque es donde la estabilización de imagen actúa mejor en los cuatro Por eso Y luego hay un parámetro dentro de la aplicación de Xiaomi Que es calidad de imagen Alta, media o baja Los cuatro los he puesto en alta pero ahí no especifica nada. Dice calidad de imagen y la aplicación se queda tan ancha. Los cuatro están con la ROM oficial global y yo ya sé perfectamente que si le pongo la Google Camera va a funcionar mejor. No sé qué. No, no. Oficiales, sacados de la caja. Vais a ver la comparativa de las cámaras en muy eh, pobres situaciones de luz. Nada más. Un saludo y que vaya muy bien. Adeu. Esto es una prueba de grabación con el Xiaomi Mi 9. Vamos a ir andando. Hacia la ventana, vamos a ver cómo se comporta ahora estoy estático a pulso, no estoy apoyado en ningún sitio vamos a ver vamos a poner el zoom máximo, que es por 10 y ahí tenemos no estoy apoyado en ningún sitio repito, ¿eh? estoy ahora mismo en zoom por 10 y ahí lo tenemos y ahora sí que me voy a apoyar me apoyo, me quedo estático apoyado y esto es lo que obtenemos. Bien, vamos a quitar el zoom. Quitamos el zoom. Ahora. Bien. Ya no estoy apoyado. Y como podemos ver, me parece la calidad de grabación, por lo menos lo que veo en pantalla, bastante bien. Vamos a ver ahí. Los colores son bastante fieles a la realidad. El amarillo es amarillo, no lo, no lo blanquea ni nada. Perfecto. Pues esta es la prueba que quería hacer con el MI9. Vamos el autoenfoque. Rapidísimo, siendo de noche, fijaos. Es instantáneo. Muy bien el MI9. Y nada, vamos a por los siguientes. Pues la misma prueba de grabación. Ahora estoy con el Xiaomi Redmi Note 7. Insisto, la calidad está al máximo en los cuatro Xiaomi's que vamos a probar. Recordad que hay media, alta y baja Está en alta A 30 frames por segundo 1080p, ¿vale? Vamos a hacer exactamente lo mismo que con el MI9 Vamos a andar Hacia la ventana El estabilizador también está activado ¡Lulu! ¡Lulu! ¿Qué pasa, Lulu? Vale Vamos a hacer lo mismo Ahora estoy apoyado Vamos a hacer zoom Solo admite zoom por 8 el Redmi Note 7. Es curioso, el Mi 9 era hasta por 10, aquí es hasta por 8. Me voy a apoyar y esta es la imagen, ¿de acuerdo? Bien, vamos a quitar el zoom, quitamos el zoom, quitamos el zoom. Bien, eso es. Los colores son irreales. Es decir, la farola es muy amarilla en la realidad y aquí se ve muy clara. En el Mi9 se veía más amarilla Más anaranjada Los colores no son reales, ¿eh? no son nada fieles a la realidad De lo que estáis viendo Por lo menos, nada, la lu las luces las, las cambia por completo Vamos a ver el autoenfoque Bueno Bien Mal no está, no es tan rápido como en el Mi9 Pero mal no está pues nada, me llama la atención lo de los colores Pero por lo demás, bien Creo que es una grabación muy correcta de noche Venga, vamos a hacer la misma grabación Ahora estoy con el pocofon. Ahí están los individuos, ¿los veis? Vale Lo mismo Misma calidad, mismos ajustes Veo... ¿O me parece que hay más luz, no lo sé Ahora lo veremos ¡Lulu! ¡Lulu! ¿Qué? ¡Lulu! Buah. Amarillea que da gusto Es increíble Esto en la realidad no es así, de momento El que más se, se parecía a la, a la realidad Era el Mi 9 con diferencia Es decir, todo esto que veis amarillo En la vida real no está amarillo Esto amarilla queda da gusto Vamos a hacer el zoom Vale, zoom por 8 también Igual que en el Redmi Note 7 Y ahí está Muy amarillo, eh muy amarillo, lo detecto muy amarillo Vale, quito el zoom, quito el zoom, quito el zoom Vale Hay mucha luz Mucha luz, pero está muy amarilla <risa> Vamos Me recuerda a una paella con colorante De color amarillo, en fin Pero bueno, estabiliza bien, ¿eh? Todo tiene que decirse Bien, vamos a ver lo del autoenfoque Vale Vale. Lo que sí que me fijo es que corrige la luz En la, pan la pantalla del reloj, antes en el Redmi Note 7 se veía quemada Y ahora no se ve quemada, no sé si os fijáis Se ve bien, corrige esa luz Pero bueno, noto que hay mucha luz Pero noto un tono amarillo y un tono azulado Eso que veis azul ahí, no se ve azul en la realidad ¿eh? se ve menos En la realidad se ve menos luz es decir, es decir, yo miro ahora mismo, me estoy quitando de la pantalla del teléfono Y veo muy poca luz Y en la pantalla se ve mucho más iluminado, pero se ve de color azul Es decir, donde no hay luz Lo pone de color amarillo y azul, una cosa muy rara Al intentar levantar la luz Pone colores que no tocan Pero bueno, ese es el resultado, Poco Pocophone Bien, y ahora estamos en el Mi Mix 2S Mismo vídeo Noto que hay mucha más luz. Exageradamente más luz noto. Vamos a hacer el mismo clip. Mucha luz, ¿eh? Lo noto muy luminoso. ¡Lulu! ¡Hola, Lulu! Está el gato ya hasta los cojones. Noto mucha luz. También noto mucho grano. No sé si lo veis. Muy, muy... Mucho grano. Pero bueno. Vamos a hacer zoom. Zoom máximo. Zoom máximo. Estoy apoyado Uy, uy, uy, uy Ahora Bueno Que chim, que cham Luego lo veré Porque ahora mismo no me acuerdo De cómo han grabado los otros Del MI9 no me acuerdo ya Quito el zoom Quito el zoom Y noto lo mismo que con el pocofon, Pero ahora sí que los colores Son mucho más reales Bueno, el azul sigue siendo, estando muy azulado Ahora no ha encendido la luz Pero se ve se ven muy pasteloso ¿Qué lo veis? Aunque me quede quieto Es lo que yo detecto ¿eh? Luego en el ordenador No sé cómo se verá lo veo mucho, muy, mucho más pastel. Sobre todo esto de aquí. A ver, el autoenfoque. Bueno, a ver. Mal no va. Yo lo que aprecio, insisto, es. como una. como si perdiera definición, no sé cómo decirlo. Pero los colores se ven más reales. Bueno, que cada uno valore con las pruebas. Yo ahora mismo no me acuerdo, luego lo podré valorar. Pero este es el cuarto que realizo, el Minix 2S. Y bueno, ya cada uno que saque sus propias conclusiones.